¿Hay otra cosa Neto? cuál es otra cosa? Dice cae en gracia en las redes ahora mismo. También es cosa. Cherry, eh, la verdad, que decirla el tipo cayó en gracia en las redes no. porque esa vaina de que baja con trenza, sí, pero pero que, es lo que no. está pegado ahora mismo. F, no, no le veo no esa mismo. gracia para ahí osuna que osuna que... lo asumió. Chata. Osuna lo asumió porque no, para no, mí lo no, pegó no. Santiago y Osuna. Esa, esa frase, la sí, pegó. Para mí. ok. Osuna viene y ve que a los focos está subiendo y lo quito baja con trenza. Miren, los videos de Osuna. Y, y después que Osuna lo, lo sube o sea que Osuna lo hace lo hace viral, viral. La, la frase ya de ahí tú sabes se está pegando y sin duda la canción no ha salido que va a salir ahorita a las 5 por ahí y la canción se ha vuelto y la frase se ha vuelto viral pero bueno, pues, pues Santiago y Osuna por Santiago y él como mariachi Buda Pega su frase, él. Oye, no, la, la, la canción, canción está cosa. lista. Está sí, un sí. tema todo. Pero, tú no sabes si se va a pegar. No, pero está pegado. No, no, la frase ah. está pegada, él. Sí, la frase. No, la canción ah. se va a pegar ¿no? La frase. No, Porque la por, por eso es se... que está pegado. Porque, Porque mira, mira osuna decía... Él no... solo no se iba a pegar. No, osuna le ha dado ese apoyo. Él le ha dado ese apoyo que si no, como dice Santiago Matías, si no aprovechaste ahora... No, no, si... Cherry, le... mira, tú, ahora mismo tú tienes... Eh, y, y, y un joseador. La hociador, mina de oro. Pero un joseador sí, no, es Cherry. Cherry, usted lo ve. A mí me gusta porque. A mí no da risa. Es como el monkey. Ay, ¿Tú te de el tiempo de Monkey A mí me gusta la gente joseadora. Sí. La gente así. El Cherry contra en todos los lados. En toda la tarima está el Cherry ahí esperando que le den la oportunidad. Que es lo que muchos urbanos no entienden. ¿Se entiende? Sí. Que al, que Al Que josear. Mira, eh, usted che. tiene que ponerse para lo suyo. Hizo un reguero de disparate. Hola, no, no, no. La se metió. Mira, a, a Cherricón usted lo ve donde... ¿Cómo es? Onde, onde, onde, onde o donde Roche. Lo ve donde Roche. Onde Kiko. Lo ve donde Chael sentado. Atrás de eh, Corriéndole atrás onde a Chael. Un día bueno, a los pues lo ve entonces, en la puerta. Bueno, el, el cherry pastillo. Eh, Sí, pero que joseó. y se le dio. El tipo es que... Vio está grabando el video de Baja con trenza la canción es sin duda un fenómeno eh, y no ha salido, hoy va a salir. Y sin duda Cherry eh, y Kiko, que Kiko, tú sabes, está atrás de, de, de, Tienen el mismo amigo. Kiko se como que cogió como, se lo cogió. Sí, sí, o sea, como que también. le dio el apoyo a él. Y, y eso se llama hermandad porque ellos han sido amigos, tú sabes, de que estaban en... Pero Ollan. qué bueno, pero que Kiko el Crazy tampoco tiene tanta trascendencia. Sí, pero, pero son los dos que te más pegado ahora mismo. Y esa canción de Bajé con trenza es el fenómeno. Ahora... ¿Quién? Eh, mira, miren ahí, dice que, di que. baja con trenza, nuevo problema. No, pero ese es más no, malo. Oye, Pero viene de cuando el mundo urbano alguien cambia del estilo de... Pelo. De pelo. Y se pone trenza. Ya, eso simplemente eso. ¿no? Ah, bueno. Es el joven que hizo esa creatividad eh, fi <risa> que filosófica. Eh, no sé quién la hizo. ¿Tiene nombre ahí? ¿Tiene nombre a la persona? Sí, sí, el tipo está ahí. Sí, el nombre. Bueno, entonces, que es El dominicano cada día se pegaba y es verdad. Eh, lamentablemente, ahora mismo es más con contenido que con música. Esa la canción se pegó. La canción no se ha pegado. La frase se pegó. La canción sale hoy. Entonces... Si sí, eso Ahora, era eso la es una frase. oportunidad para... Yo me imagino la canción. O sea, ¿Eso es una oportunidad y le dieron a Mamón hace tiempo. Mundial. Yo veo a Cherry y me acuerdo de mono. Sí. sí. <risa> o sea, yo veo a Cherry y me acuerdo de mono porque el tipo tiene una gracia, una, es que es como... como es chitoso, el tipo. Es nada, que aproveche su oportunidad y son jóvenes que les gusta eso, independientemente de que yo le escuche o no, porque... Hay muchas personas que comienzan a decir, no, pero eso no es música. Por cierto, lo comparan a, a, a Cherry. Tú llegaste a ver los peinos mágicos, Liz. Sí, sí, claro que sí. ¿Para que yo Cherry era Cherry tiene fan cabello de verde, verde, verde. Y Cosmo y Wanda. Ahí está, Cosmo y Wanda. Yo la dije la una foto, igualito, cabello igualito, verde, cabello igualito, rosado. Igualito. Y nada, yo no soy, yo no escucho esa música. O sea, ese tipo de dembow, a mí no me gusta mucho. Me gusta el urbano, pero no ese dembow así, no me gusta mucho. Pero yo lo apoyo, en sentido de que... Eso es, es un nuevo estilo de ellos. Tienen el derecho líder, a, su, a crecer. ¿no? Su derecho que se. Y Cherry ha asociado. Y nada, me, me alegra que Osuna y Santiago Matiga se ha cogido con él. Y hasta escuché que el tema nuevo del Mega, que eh, de Mega, Seiki y, y Rochi, salió. Parece que hubo un lío entre ellos. No, no, Lo no, sacaron. No, no. Vamos a vamos, hablar. Ahí es que yo quería caer. Ahí mismo. Ok. Están usando una estrategia, es una estrategia. increíblemente. Eh, mega. ¿Mm? No, no, no. Para promover la canción. Porque yo no quería oír, escucharla y ya yo estoy loco que salga. ¿Por qué? Porque ellos están al... eso, eso. Pero ¿y si sacan de Mega? Movimiento no lo van a sacar. Movimiento. Vamos Frank, a cherry ahora. Franco Macorizano. Por favor. Miren eso. Miren lo bueno de esa gente, de la serie primera. Miren lo bueno, esa gente no está en tiradera, esa gente si, tiran, si te tiran algo es con un dembow, que la gente lo vacile. Mira qué estrategia están usando para sacar ese tema Rochi y Seki, dije que el Mega lo, lo subió a su canal de una vez. Pero eso para qué, para que se los fanáticos del Mega, los de Seki, los de Rochi se armen una bulla y esperen con ansia eh, la canción. Yo tengo entendido que lo sacaron ya, Mega. No, no lo van a sacar. No, lo sacaron, Mega. No solamente que... porque lo sacaron, sino que van a meter a Cherry eh, en el tema, porque se puso a hablar más de Santiago Matías. O sea que... Bueno, va a ver que no lo van a sacar, que eso es una estrategia. Pero, Dios, Dios mío, sí, sí, y es que... Eh, Santiago Matías tiene a todos los monopolizados. yo puedo tener mi criterio diferente a lo que él sea? Bueno, o... Pero él tiene la pero, suerte pero no de, de manejar el movimiento. Muy el muy ¿no? movimiento. Y Ya sabe. Por encima del lápiz. Sí. excúsenme los <risa> ah. No, la verdad es que Santiago sabe hacer una estrategia. El lápiz... Y él, él, y... él yo creo que la estrategia va, está basada en él. Sí, ¿Sabes? Sí. Él no, no es el... Todo entorno hay que mencionarlo a él. Sabe estrategia. Y a mí me gusta eso. Y es bueno, ¿sabes por qué es bueno? Porque... Él sigue metiendo gente. Entonces, ¿sabes? Y como que no, no deja que el movimiento se apague. ¿Tú me entiendes? Como que él no deja que el movimiento Él jala a una gente. Él jala. Él tenía un flaco que le dio sonido. Hollywood. Una pregunta. Y disculpen mi desconocimiento. ¿Eso no le genera dinero a él? No, no, claro. Es que todo el mundo se beneficia. Entonces yo nunca quisiera que se caiga. Ok. Rochi se beneficia. El Mega se beneficia. A los focos se beneficia. CX también se beneficia. O sea que eso está bien porque eso mantiene la estrategia en ellos en ellos mismos así que nada eh, ese cherry esta es tu chance, tu oportunidad, te deseamos lo mejor y nada matando. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos a un invitado especial, otro por exponente urbano aquí de San Francisco de Macorís. Ayer teníamos uno de Chile y ahora hoy es de San Francisco de Macorís. Así que, como siempre, apoyando nuevos talentos, nuestro amigo y hermano Improki. Vamos a la pausa y cuando retornemos, tenemos más de Los Osobrosos. <música>